Bienvenidos todos y todas a un nuevo vídeo donde vamos a ver cómo se pueden resolver los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a resolver el mismo sistema de tres formas diferentes que son los métodos de sustitución, igualación y reducción para ver un poco cómo funciona cada uno y qué ventajas e inconvenientes tienen. Es el mismo sistema y lo vamos a resolver de tres maneras distintas. Vamos primero por el sistema de sustitución. El sistema de sustitución quiere decir que despejo una incógnita de una ecuación y lo sustituyo en la otra. Bien, para despejar la incógnita lo que hago es buscar aquella que es más fácil despejar, en este caso la que está sola, la que no lleva ningún número. Pues vamos a despejar de aquí, de esta ecuación, despejamos, de esta ecuación, despejamos x, que sería x igual a 1 menos 2y. Y ahora con esto, ¿qué hago? Ahora con esto me vengo a la primera ecuación y sustituyo donde hay una X, pongo esto. 3 por 1 menos 2 por Y más 10 i igual a 6. ¿Qué consigo con esto? Consigo tener una ecuación donde ya solamente hay una incógnita, en este caso la i. La resuelvo, despejo y cuando sepa lo que vale i voy a saber lo que vale X. Bueno, pues Venimos aquí y hacemos las operaciones, 3 por 1, 3, 3 por menos 2, menos 6i, más 10i, igual a 6. Operamos aquí y serían eh, menos 6i más 10i, igual a 6, menos 3, porque este 3 pasa allí restando. Aquí me quedan 4i, igual a 6 menos 3, que son 3, e i es igual a 3 cuartos. Una vez que conozco y, lo que hago es, lo pongo aquí y saco lo que va de x. x será igual a 1 menos 2y, voy a volver a repetirlo para que no haya dudas, 1 menos 2 por 3 cuartos, es decir, 1 menos 6 cuartos, 6 cuartos, ¿eh? Es lo mismo si dividimos entre 2 que 3 medios, 1 menos 3 medios ¿eh? y eh, lo que hacemos ahora es hacer esta resta que sería 2 por 1, 2 menos 3 menos 1 medio, ¿vale? Bueno, pues tendríamos que nuestra solución es x igual a Menos un medio e i igual a tres cuartos Sustitución. De uno de, los, de las dos ecuaciones despejo una incógnita y la sustituyo en la otra. Hemos despejado en la segunda y sustituido en la primera. ¿vale? Luego hago el camino hacia atrás. Una vez que tengo la incógnita, pues vengo aquí y la sustituyo. Igualación. El sistema, de, el, el sistema de resolución por igualación lo que consiste es en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. En este caso, pues no es un procedimiento adecuado, pero lo vamos a hacer como ejemplo, porque de aquí va a costar más despejar la ecuación. Bueno, lo que hacemos es despejamos tanto de la primera como de la segunda ecuación, despejamos la x, en este caso sería x igual a 6, Menos 10i, todo ello partido de 3, porque mirad, este 10i pasa allí restando y después este 3 que está aquí multiplicando pasa restando. Y aquí sería x igual, ya lo hemos hecho antes, a 1 menos 2i. Esto es la segunda ecuación. Bueno, pues como estas dos cosas son iguales, querrá decir que 6 menos 10i partido por 3 será igual a 1 menos 2i, ¿vale? En este caso, pues partido de 1, ya que vamos a esperar así. ¿De acuerdo? Lo vemos en 1. Es decir, que si esto es lo mismo, pues esto de aquí tiene que ser lo mismo, es lo que hemos puesto aquí. Y basándonos en esto, tengo una ecuación con denominadores, pero donde solo aparecen y. Despejo y y una vez que despeje Y me vengo aquí y saco lo que vale X. ¿Vale? Nuestro denominador común es 3. Esto queda igual. Como sabemos, de aquí hay que multiplicar todo por 3. 3 por 1 3 y 3 por 2 que son menos 6i. Quitamos los denominadores y tengo la misma ecuación eh, que teníamos antes. Si queremos pasamos todas las is aquí, 10i más 6i y todos los números allí, 3i menos 6. Aquí me quedan menos 4i y aquí me quedan 3 menos 6 que son menos 3 me sale exactamente lo mismo que antes porque estos signos menos ¿eh? se convierten en un más. ¿De acuerdo? No voy a volver a repetir lo mismo. Una vez que y es igual a tres cuartos, ¿eh? de aquí no tenemos más que poner que x es igual a 1 menos 2 por tres cuartos. Y esto ya lo hemos hecho antes y sale menos un medio. Y son los mismos resultados que antes. x menos un medio y tres cuartos. ¿vale? Bien, no es un sistema largo pero un poquito más complicado que aquí. Y ahora venimos aquí al que a mi juicio es el mejor, la mejor forma de resolución siempre. Lo que pasa es que estas formas sirven para también otro tipo de sistemas y esta solo nos sirve para los lineales, que es la form, la, la, el procedimiento por reducción. Lo que consiste es en intentar que eh, las dos ecuaciones una de las incógnitas tenga el mismo número pero distinto signo para que así sumemos las ecuaciones y se vaya entonces aquí es muy fácil porque miren puedo dejar la primera como está y la segunda ecuación lo que hago es multiplicarla ¿por qué? vamos a multiplicarla por algo que me haga que en esta segunda ecuación aparezca en la x aparezca un menos 3 ¿cómo hago eso? pues sabemos que si multiplico o divido una ecuación por un número que no sea 0 la ecuación no varía es la misma ecuación. Entonces aquí podría multiplicar por menos 3. Pues si multiplico esta ecuación, que es la segunda ecuación, por menos 3, ¿eh? ¿Qué tenemos? Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por 2y, menos 6 i Y menos 3 por 1, menos 3. Ya he conseguido que un número, este que tenemos aquí, sea el mismo, ¿eh? Tanto arriba como abajo, uno de ellos, ¿eh? Tanto arriba como abajo en las dos ecuaciones, pero cambiado de signo. Ahora cojo y sumo las dos ecuaciones. 3x menos 3x serán 0x. ¿eh? 10 menos 6 que son más 4y. Y 6 menos 3 que son 3. Me queda esta ecuación. La x se va porque 0x no nos sirve para nada. Y tenemos aquí que y será igual a qué? y igual a 3 cuartos. Una vez que tengo esto, no tengo más que coger la ecuación más fácil donde esté X, que en este caso es estar aquí, donde hay una Y, poner esto y despejar la X. X más 2 por 3 cuartos igual a 1. X más 6 cuartos igual a 1. 6 cuartos y divido entre 2, ya hemos dicho antes, es lo mismo que 3 medios x será igual a 1 menos 3 medios, que ya lo hemos hecho antes, 2 por 1, 2, menos 3, menos 1, medio, ¿vale? 2 por 1, 2, menos 3, menos 1, ¿eh? y nos queda aquí que x es igual a menos 1 medio, igual que antes. Bueno, pueden ser más o menos igual de rápidos, pero en la práctica este casi siempre es mucho más rápido, ¿eh? Sustitución, despejo la x de uno de una de las ecuaciones y sustituyo en la otra Igualación, tengo que despejar la misma incógnita la igual x o y pero la misma en las dos ecuaciones y como estas letras son iguales, pues el otro término va a ser igual Igualo y me sale una ecuación que puedo resolver, saco una incógnita y después la otra Por reducción, lo que busco es que eh, hacer alguna transformación en una de las ecuaciones de modo que me aparezca en una de las incógnitas, en una columna el mismo número que hay en la otra pero cambiado de signo en este caso consistía en multiplicar por menos 3 toda esta ecuación de aquí como vemos los tres métodos nos conducen por supuesto a la misma solución como no podía ser de otra forma